Un día lluvioso, mascotas en casa aburridas, un dueño con mucho tiempo libre... ¡No podemos salir a la calle! ¡Qué rollazo! Como yo no salgo a la calle nunca, a mí me da igual. Podríamos jugar... ¡Al juego de mesa gigante para los perros y gatos! ¡Sí! La primera que llegue a la meta será la ganadora, pero antes de eso tendrá que pasar por todas estas casillas especiales: la casilla pregunta, la casilla estrella, la casilla cárcel y la casilla hogie-bogie. ¿Estáis preparadas? Comienza esto, Nono! ¡Cuatro! Uno, dos, tres y cuatro! ¡Me libre de la presión! Que no me toque un 3! ¡No quiero ir a la cárcel! ¡A la cárcel, ¡El próximo turno no podrá jugar! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Me toca ¡Un 6! ¡Uno. Dos y a pasar por los obstáculos. Si no los consigues superar, volverás a la casilla de salida. Sí, es súper fácil. 3, 4, 5 y 6. ¡Llegué! es. Casilla interrogante. ¿Qué me tocará? Número de la suerte. Tira el dado de nuevo y si no sacas un 5, perderás el turno. ¡Te has librado, Nuru! ¡Soy la gatita de la suerte! ¡Oh, ya! Yeah. ¡Ah! ¡Mi turno! Oh cinco! Tranquilos, que no necesito ayuda. ¡Ya sé contar! ¡Mimi, Mimi! a dónde vas? ¡He ganado! Creo que aún necesitas ayuda para contar. ¡Sasha! ¿Cómo no puedes tirar en este turno? Bueno, he sacado un dos, pero sigo primero. ¡Uno y a la piscina! ¡Uy, cuántas pelotas de colores! Creo que me quedo aquí como una esta pelota roja. ¿Dos? ¡Oh, he avanzado mucho! ¡Te toca, Mimi! ¡Esta vez te ayudaré yo a contar! ¡Uy! <risa> ¡Tres! ¡Uno, dos! ¡Y tres! ¡Casilla interrogante! ¿Y qué me ha tocado? Hora del entrenamiento. Haz cinco trucos y no perderás el turno. me da. ¡Ponte la correa! ¡Lleva la correa durante dos turnos! ¡En serio! ¡Mi suerte es un desastre! ¡Lo siento por ti, Dasha! <risa> <risa> ¡Un tres! ¡Casilla Jugiboki! ¿Adivináis lo que es? Con Jugie Boogie y resta dos casillas a tu próxima tirada de dados. ¡No! ¡Te tengo yo así! ¡Ayuda! ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Que lo vas a romper! ¿Vamos? Loca, pero da igual lo que haga porque ya he perdido Y encima estas dos todo el rato riéndose de mí. Dos Uno y dos Casilla estrella Intercambia tu posición con la jugadora que vaya primera ¿En serio? Ahora quién se ríe No cantes victoria Dasha Si no nos saca un 5 o más Será la ganadora Pero como Huggy Buggy te resta dos ¡Te ha tocado un uno! ¡A la cárcel! ¡Oli, compañera de cárcel! <risa> <risa> como Mimi sigue en la prisión ¡Me toca! Dasha, Si sacas un dos o más ¡Será!